¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Fuerza, uh, Programa de Paua.cl donde nos dedicamos a hablar y comentar las noticias de videojuegos ocurridos esta semanita Soy Snow, junto a mí me acompaña en esta ocasión Metaru Solamente, ¿cómo estás? Mal, porque el Tennegan lamentablemente no está acompañándonos en este momento Era el que balanceaba las noticias buenas, de las claro. malas Así que... Y por alguna <risa> razón, como que no se notan mucho. No, porque está noticias malas. Ay, puras noticias malas. ¿Qué pasó? No sé, la, la, la, la industria está muy rara en este momento. Como que... Dijeron, ah, ya, ya presentamos todo lo bueno del año, así que hagámonos tira hasta Navidad. Hagámonos tira hoy, qué, qué son esos términos destrocemos la industria ah, ya, yeah, an, claro, antes de que legalmente no, no arruinen legalmente permitido bueno tenemos muchas cosas que hablar no sí, no, no, no no vamos, no no no no no no no no no no que, tenemos que hablar. Sí. Y mira, yo, yo revisé la no no no no no Dale, va. deja entonces colocar la, la música de fondo para animar esto. Pod ya, podríamos que... empezar a hacer bingo de cuántas noticias malas podemos tener en un programa. Si tuviéramos una audiencia más grande, probablemente alguien tendría la estadística claro. de tener un Excel de qué semana hace la semana más corneta de lo que llevamos en el 2022. Oh, bien. Yeah. Ya, yeah. no, empecemos entonces. Va, vamos a partir con las noticias menos malas ya ya. Cosa, cosa, después ya dejar la para ya, después el... ya nos vamos a la, no la cresta sí. ya. ya, partamos con el anuncio que hizo hoy día Nintendo de que este miércoles va a haber un Pokémon Direct Espérate, Lo cual, ¿de Pokémon? sí, de oh. Pokémon eh, igual, de todas formas ya están corriendo rumores de que incluso se había filtrado el contenido pero prefiero más no especular tanto, lo que sí se sabe es que podríamos tener más detalles del Pokémon eh, Scarlet Violet y yeah. un poquito más de novedades con respecto a lo que se va a venir con otros juegos eh, de, de Pokémon Third party por ejemplo el Pokémon GO. Ya, yeah. y el Pokémon Sleep. Sí, y el Pokémon Unite. <risa> <risa> Unite, ¿Y el, y el Pokémon, ¿qué pasó con Pokémon? El Pokémon. Ah, oh, se murió el Pokémon. Gracias, Poken. Sí. Que la fuerza de Oye, Tortuga Squad, muchas gracias por seguirnos. Me alegra de que, por lo menos, haya agarrado la ola de buenas noticias. <risa> <risa> o sea, don, no. eh, para la gente que, que vaya llegando, les voy a avisar. Partimos con las noticias buenas y nos vamos por un todo. O sea, todo claro. lo malo. Oye, también en Statewin, muchas gracias por seguirnos. Y. Ese Justix se va a presentar este viernes como uh -huh. cierre de su gira Undertale. Oh, sí, sí. Ya, yo, yo ya compré mi entrada. Yo voy. Sí. Eh, yo ya estuvo desde el verano, si mal no me equivoco, eh, presentando esta gira de Undertale. Eh, con lo cual, no solamente hubo presentaciones en Santiago, sino que en diversas partes de Chile. Yeah. yeah was, literalmente recorrieron Chile. Sí. Es una de las primeras bandas que se puede jactar de haber tenido una gira de un disco sí, Creo Especial. que ahora, de hecho, este viernes van a tocar con Cuarteto Bronte Sí, así es Sí, no, de hecho, igual, ahora ya las preventas están completamente agotadas, no sé, bueno, ya, están cagados, ya, si no compraron la preventa, cagaron mal tal vez como que ser como yo, que fue como, wow, se me olvidó comprar la entrada, me la voy a comprar hoy Todavía quedan entradas en cancha y en palco. Sí, sí, sí, pero se agotó la preventa, me dejé estar mucho rato, así que igual, pagué la entrada completa... Igual todas las entradas creo que están en... Pueden bueno, entrar al perfil de Instagram de Justic Y ahí está sí. todo para comprarlos directamente Sí, y si no, pues se pueden meter a la página de Evenrit Buscarlos en Justic uh -huh. Y ahí pueden ver que en las entradas en cancha Se encuentran a 15 mil pesos Más costo de servicio Y el PANCOVIP VIP a mil pesos más eh, Gasto de servicio O sea, si quiere ir a tomar 11 con los Justic Esa es la opción ¡Claro! El mismo, Max, el mismo Max te va a buscar en auto a la casa y te va al <risa> concierto o lo <risa> ¡Claro! Saludos para Max Le quiero mucho Sí, saluditos para los chicos de Justic que próximamente también los vamos a estar invitando cuando ya entremos en, en la cuenta cuando regresiva mira. para la ñoño Party que ahí vamos a traer más detalles Se vienen cositas por lo que dicen por ahí Dejemos. así, y ahora sí, empezamos con la. <risa> el intubado de malas noticias. Yeah. Y partamos desde. Perdón. Desde lo. lo que estaba... <risa> desde el, la punta del iceberg. <risa> y nos vamos entrando en la profunda. ¿Esto va, ¿Esto va a ser un iceberg? Sí, va a ser un iceberg de malas noticias. <risa> Debería haber partido yo primero porque ahora claro, todo va a sonar peor. Nah, ya, ya. Ya, Destinidos. ¿Ya? La funcionalidad de chat Tuvo que ser removida temporalmente Debido a que, a que generaba Cracheo forzado de otros jugadores Clásico Clásico uh, clásico. Claro, hay justamente uno, un usuario eh, Que encontró esta anomalía Hizo una demostración Y está en Twitter Lo voy a mutear por acá Silenciadita. Vamos a mostrar la funcionalidad para que nos crachee nosotros. Claro. De que colocando comandos. O sea, ni siquiera comando. Es escribiendo un, un cierto tag. Eh, genera el, el cracheo no solamente de él, de su cuenta, sino que de los otros jugadores que están presentes en la sala. Oh. Y los botas derechamente de juego no pueden hacer nada. Tienen que volver a reiniciar el juego. Mira, uno que está acostumbrado a los bots ya en Team Fortress 2 ya no me sorprende nada, mm. realmente, es como wow, ahora en Destiny, wow, increíble, sí. pero igual me sorprende, o sea, es como con, con los típicos comandos como de, para mandar Whisper y cosas así, sí, es como directamente mandar, eh, como lo pasaba en los viejos tiempos y pasabas enlaces, se generan cosas raras en los chats que no están preparados para eso no, no, no sé de qué me estás hablando con los viejos tiempos, yo. <risa> bueno, las viejas sí. glorias, dijémoslo así. Las viejas glorias, no, <risa> no sé de qué me estás hablando, yo. De, de muy random. Cuando yo empecé a jugar, ya había chat de voz y la gente usaba Discord. <risa> ¿Qué, ¿Qué Teamspeak? Ah, ¿Le trilo? No, no sé qué son esas cosas. g Lo vi. <risa> Ya. Rodilla. Estas cosas no pasaban por estas cosas no pasaban por No, no. Pasan no, no. o sea, cosas peores. Ya. Eh, sigamos. Y aquí nos metemos en la onda de Blizzard. Jugador Ay. de Diablo espérate, espérate, Inmortal. Espérate, espérate. Espérate. momento Blizzard. Ya, momento Blizzard. Sí. Ya, ahí sí. Dale, cuéntame. Tíramelo, tíramelo, tíramelo. Me lo pierdo sin falta. Jugador de Diablo Inmortal. Estata potenciado con ya. dinero. Ha invertido tanto dinero. Que sistemas matchmaking no pueden parejarlo con nadie, excluyéndolo de eventos y torneos. Está tan solo ahí en su torre de marfil. Sí. Es como, gasté tanto dinero para ser el mejor, mejor que nadie más, y ahora no hay nadie más. Eh. Justamente la noticia comenta de que este jugador ha invertido alrededor de mil dólares en el juego. Y... Eh, Gracias a ello ha obtenido un equipamiento que lo ha dejado muy potenciado. Tanto así que ha pasado ganando PvP y ha tenido tan pocas victorias. O sea, tan pocas pérdidas. Que el sistema matchmaking para emparejarlo tiene que estar 24-48 horas. estando escaneando. A ver si salta alguien que esté lo suficientemente poderoso para poder enfrentarlo. Y esto ha causado de que en un torneo que se está llevando actualmente que se llama Rito de Exilio eh, para defender el su título como inmortal no puede ser defendido porque no puede emparejarse con otros jugadores y la única forma de clasificar en este torneo es a través del torneo de emparejamiento de jugador contra jugador ah. en otras palabras <risa> le hizo la gran, la gran tapa pero ¿Para qué, güey? ¿Pero qué 100 mil dólares? Nosotros ya estábamos estábamos sufriendo cuando el precio iba en 15 mil, 20 mil, 25 mil dólares. ¿Cómo llegáis a gastar 100? O sea, es la misma persona que decía como todo, oh, voy a gastar plata irónicamente en no. este juego. <risa> Estos esto, esto son otro tipo de jugadores. <risa> Con esos mil dólares, loco. Sí. Ese weón, pero como tres temporadas completas de Diablo Immortal. <risa> Yo creo. Eh, en, Blizzard, en Blizzard de nuevo pus, pusieron mármol sobre mármol sobre mármol. Weón. Eh, bueno, eh, por lo mismo se quejó este usuario con Blizzard y Blizzard le dijo: Ah, ya trabajaremos en ello y tendremos una actualización dentro de los próximos días. Y el estaba... ah, sentado. Ah, el pelote sentado. Lo... por <risa> mientras no queréis comprarte alguna cosita, weón. <risa> claro. Yes, y por yes, lo yes, mismo, yes. Eh, le ha solicitado a los jugadores si lo pueden apañar <risa> para poder reembolsar 100.000 mil la un poco. Ay, pero yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ya, ya. Entendamos, disclaim, entendemos que es un problema de una enfermedad y que hay problemas asociados que son más grandes, pero igual, me, sí, dejemos dos disclaimers. Primero, problema, eh, el, el problema el juego... del primer mundo, sí. weón. Es un juego que obviamente está basado en microtransacciones. Y por lo mismo le recomendamos que no inviertan dinero en ellos y no están dispuestos a perder esa cantidad de dinero. Y segundo, sí, esto es derechamente una enfermedad mental. Puede gastar tanto, porque sí. Y, y el juego no te, no te prohíba por nada, porque ni siquiera puedes participar. Porque, weón, ¿Cómo gastaste tanta plata que al final ya no podí jugar el juego, weón? ¡Qué chucha. Yo pensaría que es porque gastaste demasiada plata como en partículas y la guaya no te corre o algo por el estilo. Sí. Pero ¿cómo llegáis a juntar tanta plata que quedaste tan OP, weón, Que ya no podí hacer nada más con el personaje, sí, sí, sí, A Aquí te sí, metí, a sí, hacer como baile de Fortnite. Eh. Como que te metí a, la, a las parties de la gente, es como ¡Hola, cabros! ¿Tengo plata? ¿Quieren jugar conmigo? ¡No! ¡Claro! ¡Claro, bueno, cabros! ¡Los vimos! <risa> Como Ricky Recon, weón eh, la lo, lo peor de todo es que eh, Si podemos categorizar a Este tipo de personas, están como lo, Las ballenas, que son Los que, los que gastan mucho dinero en PvP Y este tendría que ser como Galactus ya a esta altura Es que weón, no, no la casa va a ser Ballena, weón no. la pa Para hablarizar este ya no es ballena Está es... Weón, En otra dimensión weón? Gracias a él, weón, Kotick va a seguir En, el, en su puesto Sí no la van a echar nunca. Dijeron... Es que podrían echarme. Pero... Results. ¿Quieren resultados financieros? Ahí hay un resultado financiero. Ay, y coste caína, flotando en una piscina de vodka. Así es como... Miren, miren. Sí. Yo consigo esto. ¿Qué consiguen ustedes? Claro. Qué horrible, weón. Eh, hablando del sistema de pagos. Overwatch 2. ¿Ya? como todavía está en proceso y que va a salir próximamente, está evaluando algunos jugadores de, de Overwatch entregando ah, no, una pequeña encuesta en la cual indicaban cuánta plata están dispuestos para poder eh, obtener algunas cosas como skins como... Eh, eh, sí, es eh, eh, eh, tipo oh, de skins, todos los skins míticos, skins legendarios, eh, Bundle de skins, eh, los emotes, la, las armas, etc. Entre Pero los cuales que... el, el, los precios que indicaban iban desde los 4.99, 4.99 centavos, hasta los 44.99 dólares. Mira, yo te voy a decir una buena. Esa encuesta no la van a hacer ni cagando en Latinoamérica. Porque <risa> la, encuesta, la única respuesta que voy a conseguir es... Takaro, gracias. Sí. Todo. Pero, weón, así como... Que, ¿Qué tanta plata estáis dispuesto a gastar por un ítem? O sea... Gracias por preguntar, pero igual, weón... Es como... ¿Sabes qué siento? Que va a pasar lo mismo que pasó con Among Us. O sea, no, no con el Among Us, es con el otro, con el que es parecido. El, el, el Fall Guys. Sí, que como la gente fue como, bueno, esta esto se ser gratis, y toda la plata que yo, la plata que yo tenía, ahora no vale nada, ¿cachai? Mm. Porque cuando hicieron la conversión, todo el valor de las cosas aumentó drásticamente, todos los ítems cosméticos aumentaron drásticamente, a tanto que lo que antes era como, uh, qué, qué bonito, bueno, voy a jugar para conseguirlo, ahora es como, si no juego todos los días, no sirve de nada mm. Sí, eh, igual sigue siendo un, un gran problema de este tipo de situación con Blizzard. Lo peor bueno de todo es que claro, está asociado con Blizzard. Avísame cuando terminemos con la noticia de Blizzard, sí. Bueno, bueno ya, entonces sigamos con Blizzard. Había una ahí por medio, pero decidí saltarme directamente al otro. Porque Blizzard Dale. arruina torneo de Overwatch cambiando las reglas durante la realización de este. Ah, voy a, voy a voy a acomodar los lentes. <risa> <risa> Cuéntame más, por favor, quiero saberlo. Ya, perfecto. ¿Qué hizo Blizzard ahora, bebé? Mira, este fin de semana se estuvo realizando un torneo de eSports en el cual se estaban enfrentando eh, equipos a través del matchmaking. Y se estaban realizando las finales. Eh, de los cuales dos equipos eh, se estaban enfrentando eh, en la cantidad de rondas y decían que era al mejor de 7 ya, perfecto, todo bien y mm -hmm. dijeron ya, vamos a hacerlo al mejor de 7 entonces el equipo, uno de los equipos que son del Múnich eh, había llegado a un 3 a 0 y después el, el otro equipo lo estaba remontando, total era como el mejor de, de siete que sería como llegar a cuatro victorias por lo menos para ganar. Y de por medio salió Blizzard indicando que se acababa el torneo porque era el mejor de 5 y no el mejor de siete. Oye, <ríe> oye, uy, paren, paren, paren, paren, paren. Puta, ¿sabes qué, caro Perdón, perdón, perdón. Pero la weá. No era así, no era así. Pero, perdón, perdón. Sorry. Sorry. Pero. perdón de no perdón de nuevo. Qué horrible, qué chucha. Wey. O sea, este tipo de condores o, o este tipo de errores de organización igual son comunes relativamente. Hubo wow, hace poco la noticia de unos locos que en Valorant los ¿Sí? bañaron. No, no era Valorant, era de A eh, Apex. Eh, de Apex. Ya, ya que estaban participando como en un torneo chiquitito y los bañaron porque el host, la, la persona que organiza el torneo en el stream vio que uno de los jugadores le hizo un t al, ah, al cadáver de uno sí. de su propio equipo y fue como, no, no, baneado baneado, le hicieron un t eh, falta de respeto, esto que tenemos que ser profesionales y tenemos que demostrar que el, el, los esports son un torneo de, de profesional y deportivo y el loco después va y se pega un pipazo ¿cachai? y es como oh. y le explicaron y bueno, esa weá lo puedo entender de un torneo, chicos. Pero esto es un torneo que se supone que Luisa está invirtiendo caleta de plata. Sí. Como para cambiar la weá, sí. Mm. Bueno, y después salió Blizzard indicando de que sí, medimos me la pata y por lo mismo vamos a poder realizar este, este enfrentamiento nuevamente. Y va a ser al mejor de cuatro. O sea, literalmente Luisa le va vamos a hacer un reto al torneo. Sí. Algo así. <risa> Ah, pues ah. bueno, importa. Queda, queda tan, poco, tan poco para que salga Overwatch 2, pues, que... Sí, a ver, a ver cómo quedan las cosas. Ah, voy. ¿Sabes qué? Lo que tengo miedo es que la gente no haga el salto. Que se supone que tú podías optar entrar a Overwatch 2, y yo tengo el miedo de que le pase lo mismo que le pasó a, a Steam en su momento, o sea, a Valve en su momento con Counter Strike, mm. y la gente no los pesque. Porque, ¿Por qué habría idea? Claro, para qué si no, no ganáis nada, de hecho. Mm. Sí, bueno, Esa son la parte de Blizzard. Ah, ya. Sí, no, no terminamos las noticias de mi parte, pero sí la parte. No, de Blizzard. no, no, pero con Blizzard ya estamos listos. Sí. Sigamos entonces. Steam va a actualizar sus políticas y va a restringir la visualización previa de sus juegos. Sí, sí. Sí. Dentro de las políticas que está manejando Steam encontró de que últimamente eh, muchas gráficas en las cuales indicaban la previa de juego, donde salía descripción salían en detallado tanto los resultados de las reseñas como también los premios otorgados y encontraba de que no solamente eh, era como injusto sino que aparte contaminaba la visual Llegando a un uh -huh. momento de que ya era tan absurdo que no veía mucho del, de la propuesta altitud, sino que derechamente de los premios. Y por lo mismo tomó carta en el asunto y va a actualizar sus políticas a contar de septiembre, en el cual indican que no pueden indi indicar ninguna gráfica, puntuaciones de reseñas, no pueden eh, salir premios de ningún tipo, nombres, símbolos o logotipos, eh, no incluir texto promocional de descuentos, eh, ni tampoco imágenes para proporcionar otros productos. Y esto en gran parte es porque muchos de los productos que hacían esto, literalmente tienen como... Hay un, hay un caso súper conocido que es el del Tales of Aris. Mm. Literalmente es como 91% el juego. Claro. <risa> y, y hasta cierto punto, ya, ok, tú podías decir que podías ir el juego y... De hecho, ni siquiera es como en la imagen promocional del juego, así como en la página y nada del asunto, sino que es simplemente a la vista previa, el, como el icono, el thumbnail, claro. que tú podés ver en tu biblioteca. Entonces no cumple ninguna función, porque eso ya tú lo veis cuando ya compraste el juego. Mm. ¿Cachai? Justamente. Entonces no. no habían títulos, de esto llegó a un punto tan absurdo que todos estos títulos. Sobre todo los que participan ya como en circuitos Y en y que ganan premios Como la, la clásica esta de Batman Que está lleno de puntajes de De sitios de reviews Ni siquiera la imagen es tan chica que no la podíais ver Igual, entonces solo se convierte en ruido Claro Entonces como ¿Cachai? Y bueno, y después están los otros Que también estaban haciéndolos de broma Entonces como ¿Cuál es el juego? ¿Qué estoy jugando? Finalmente es eso, así que por lo mismo va a aplicar estas políticas a contar del primero de septiembre. Ya pueden revisar en Steam Community el anuncio en el cual se incluye cuáles son las reglas que deberían seguir. que ¿Sí? okay, Nada más de featuring Dante from, from Devil Minecraft. Claro, nada más de eso. Eh, sigamos entonces. Mojang, los creadores de Minecraft, empezará a moderar servidores privados y los usuarios salieron a reclamar al respecto. Ya, ah, esa web no entiendo cómo va a funcionar. Sí, me, derechamente Uy, oh. es que el equipo de moderación podía meterse a los servidores públicos en caso de que estuviese ocurriendo algo y tomar medidas contra los jugadores. Y estaba bien porque eran servidores públicos puestos por ellos. Sin embargo, hay servidores privados que colocan los usuarios. Y... Eh, Minecraft decidió implementar una mecánica eh, cual permite banear a los jugadores de todos los servidores, no solamente de los públicos, sino que también de los privados. Y esto de verdad. Causa molestia porque obviamente hay gente que dice, oye, pero, si, pues, si, te creo que no puedas eh, eh, banearme de, de los servidores públicos porque ya, aquí, razón. Pero los servidores privados igual debería poder acceder porque son privados, me envían invitaciones, etc. O sea, así es como la, la crítica. Es que, de no ya nuevo, ha salido sin querer este tema varias veces en la última semana sobre control de contenido, moderación de, con de comunidad. Estos sistemas por lo general son súper abusables o derechamente son inexistentes porque no pueden tener suficiente gente como para moderar. Los servicios privados, ¿cachai? Y los contextos en los cuales se da esto. O sea, por mm. ejemplo, la clásica situación es como ¿qué impide que, por ejemplo, un grupo actúe de forma maliciosa, reporte más a un servidor para tirarlo? Claro. ¿Cachai? O que salva a alguien de que esté subiendo, por ejemplo, acoso en un servidor privado? ¿Y qué va a hacer Minecraft? ¿Lo va...? a si no llegan nunca, ¿cachai? Entonces te sentís desprotegido. Entonces tampoco el sistema funciona ahí. Mm. Entonces, mm, no sé. La verdad puedo entender por qué la gente se sienta como un poco invadida. Porque de no ¿cuáles son las políticas de moyang para considerar qué está bien y qué está mal? Cuando la mayoría de estos servidores privados tienen su propia cultura, sus propias reglas, ¿cachai? Sí, hay cosas. Y bueno, por algo estos servidores comunitarios por lo general tienen sus propios sistemas de moderación que... ¿Cachai? Entienden qué pasa y son capaces de actuar mucho más rápido. Mm. No. Sí, es, es, es muy complicado y la vara de medir es muy distinta. Con, contrario a un servidor público que por lo menos puede establecer cierto tipo de reglas o políticas. Los privados varían mucho. Y aparte de los servidores privados que son como si de, por general son como. no sé, pues, tenés un servidor con tus amigos. ¿Cachai? Eh, eh, con tu familia, con tu pareja y entre ustedes son un servidor privado y, eh, y eso lo van a moderar? ¿Para qué? Claro. Eso ya se, es, es casi una invasión de privacidad, porque, ah. ¿sabes? Porque igual bueno, la experiencia, por algo, por ejemplo la, las empresas como la SRB no regulan ese tipo de interacciones. Claro. Están tan fuera de cualquier lógica, bueno, mm. cualquier, cualquier vara. Sí. No... Sí, inclusive se podría prestar a futuro que implementen sistemas que puedan censurar servidores privados y ahí estaríamos en un dilema aún mayor. Mm -hmm. eh, inclusive podrían morir proyectos como el de alexandría donde tienen guardado documentación justamente en estos servidores de Minecraft para que puedan ser accedidos. Igual esos son como servidores públicos. Sí. ¿Cachai? Eso es ya no entendible. Si es un servidor de acceso público, podías someterte a las reglas. ...comunitarias generales que puede establecer Minecraft... ...términos de uso de servicio, etcétera, ¿cachai? Igual, también entendamos... ...esto tampoco ni siquiera afecta... ...a los clientes piratas de Minecraft... No, no, no... ¿cachai? Porque de nuevo... ...la mayoría de las cosas malas que ocurren en servidores privados... ...probablemente ocurren en servidores piratas... ...y ahí Minecraft no te va a ayudar... Mm. ...entonces Total. es como... ...suena más como un intento raro... ...de moderar o de mostrar un interés... ...en proteger a los usuarios... Pero no podéis proteger a los usuarios de sí mismos. Y mm. no podéis estar en todos lados. Claro. Y bueno, ahí habrá que ver qué, qué resulta de todo esto. vez bueno, es que ya en funcionalidad en un 100%. Ahí como que... Vamos, estamos viendo recién las primeras reacciones al respecto. Oh, hay que hacer la noticia que viene ahora. Y este de verdad es una noticia que merece una F en el chat, weón. <risa> sí, porque Roblox decide eliminar su famoso sonido del... Uf, debido a... A licencias. Digamos las cosas como son. Es debido a Tallerico. Sí. Para la gente que no sabe. Eh, el sonido de UF. Fue desarrollado. Fue creado en su momento. Por Tumi Tallerico. Y lo cual. Eh, descubrió de que era tan popular. Este sonido. Que decidió. Patentarlo. Protegerlo. Y por lo mismo. Eh, Roblox. Tenía que pagar regalías. Llegó a un acuerdo para poder. Eh. Para indicar de que todos los usuarios que utilizaran este sonido tenían que pagar una cierta cantidad y por lo mismo ahí se le pagaba un royalty al respecto. Hasta ahora que decidió derechamente eliminar este sonido, muy característico, lo cual no vamos a reproducir porque podríamos estar rompiendo no, no, no, no. licencia. Pero la gente que juega a Roblox lo conoce y que es muy memeable y que está inclusive en redes sociales, lo utilizan todo el mundo. en el mundo sabe cuál Sí. El pato incluso la hora lo acaba de hacer y por su culpa ahora nosotros estamos en directo. Acabamos sí. de meter un copyright infringement, ¿cachai? Peor que el de Metallica. Oye, mm -hmm. hay que decirlo, la comunidad está completamente en contra de que esto haya pasado porque es literalmente parte de una, un pedacito de cultura, no solo de Roblox, sino que ya como a nivel... ...global, que es como el elemento cultural que escapó de Roblox... ...y se convirtió como un elemento, no sé, similar precisamente al de... ...apretar F para pagar respeto, ¿cachai? Mm. Pagar respeto, me encargo en otro juego, literal. Y, de nuevo, como dijo Pato, se había llegado a un acuerdo con tayarigo ...que era el dueño del Royalty, y él ni siquiera tenía idea... ...porque alguien probablemente fue y le dijo... ...oh, mira, esta cuestión suena como la cuestión que había visto para este juego... ...ah, no, esta cuestión la hice yo, pum, se llegó un acuerdo... ¿Por qué Tallerico decidió hacer esto ahora? Es... Está el criterio del que quiere interpretar la noticia. Porque sinceramente, más allá de que... Que Tallerico genuinamente necesita esa plata de Royalty... Probablemente no hay otra razón más que simplemente no estar asociado a Roblox. Hmm. Nada más. De hecho, tampoco creo que genere tanta plata como microtransacción, Porque... Este, es súper público para la gente que tú literalmente podés modificar el cliente de Roblox y agregar el sonido de vuelta. Claro. No te lo pueden, no te pueden, y no te pueden bañar por eso. No, entonces, no, no. Entonces como... Y aparte lo que a la gente también le enojó mucho es que el reemplazo que pusieron suena como la caca. Así sí. Que, <risa> literalmente sí, no, no, nadie no, ganó. No, nadie ganó. Así que... Vamos a tirar que esta noticia que es... Que Star Wars Cotor Republic Remake, está en es la caca. <risa> está en problemas. Justamente indicando de que eh, luego de la presentación que tuvo en el PlayStation Show, que se nos mostraba el tráiler, como que había quedado la vara un poquito alta al, al respecto. ¿Qué pasó ahora? Y indican de que eh, tantos problemas de que el director de diseño y el director de arte fueron despedidos eh, justamente indicaban de que tenían problemas para seguir el desarrollo como que estaba muy ambicioso el proyecto y la compañía no no tenía mucha experiencia se habían retrasado en algunas cosas y tenían que aparte resolver algunos contratos y actualizaron más o menos las fechas indicando de que Decían de que iba a tener como un release para el 2022 finales de 2022. Pero en realidad los desarrolladores dicen que podría estar recién el 2025 como una fecha realista del título. No, no tiene buena pinta, ¿eh? No. Y eso es súper extraño porque entendiendo que eh, Disney ahora está, sí, pero poniéndole, poniéndole hartas lucas, ¿cachai? A, a la IP... De, de, literalmente ahora tuvimos el anuncio de Andor, que va a ser otro show más basado en la trilogía antigua, si mal no me equivoco. Eh, ¿Cómo? Juan, si literalmente es uno de los juegos más más queridos junto con los Battlefront. Sí. ¿Cómo no, hay, ¿Cómo no hay un interés en llevar ese proyecto a cabo? Sí, es que más que el proyecto, yo creo que es derechamente que el equipo. Eh, tomó muchos mucho compromisos al respecto y ah. con el personal que tenía actualmente no daban el abasto para poder cumplir con las expectativas con las fechas ya. Sí, es, eh, eso sería una razón no sé, válida o sea, concreta y es entendible pero igual, es como de nuevo caemos en el mismo juego, es como ¿para qué anunciar cosas? jugar con la audiencia solamente para después salir y decir ups, atrás eh, eh, se pospone y hay que, hay que aplaudir eso hay que aplaudir mal manejo de plazos mm. ¿Cachai? Sí un, un vicio que tiene la industria actualmente de anunciar títulos que ni siquiera están como una etapa de finalización o de posible entrega futura, sino que directamente vamos a iniciar el proyecto ya, ya los logos.png nos sirven como presentación es que de nuevo, siempre nosotros decimos que todos esos anuncios no son para los usuarios, no, son para los inversionistas, para decirles estamos en producción, en producción de más cosas, Nos vamos a parar, no vamos a estar con tiempo, tenemos la gente así, trabajando, trajan, trajan, trabajando, trabajando. Sí. Yo creo es que claro. hace, hace menos daño cuando las compañías están calladas que estar anunciando estas cosas y después estén con falsas promesas diciendo sí, que no, y vamos hasta, a trazar. Hace daño igual, yo creo. Hace daño igual. porque Es no. que, por, sí, que por ejemplo, ya, Cyberpunk. Que el típico es... caso que podemos exponer. Lo tuviste anunciado por 7, 8 años y entregaste algo sumamente mediocre. No mal, mediocre. No, ya, pero yo creo que el problema va ahí por otro lado. Lo que pasa es que Cyberpunk se presentó como una idea y nadie sabía lo que era y podía, hacer, podía haber sido cualquier cosa y la gente tenía expectativas y las expectativas se fueron construyendo durante el tiempo y sí, probablemente pero... el proyecto no estuvo 8 años en desarrollo está ahí el proyecto probablemente partió muy tarde cuando finalmente lograron conseguir esos fondos para empezar a poder desarrollar este el problema es que obviamente cuando tú conseguís fondos para desarrollar un proyecto se te plantean tú tienes que negociar los plazos para desarrollar eso mm. Y los plazos que se dieron para poder desarrollar ese proyecto, cuando eh, CD Craig ya estaba trabajando en The Witcher 3, probablemente eran irrisorios. Por eso tuvieron que postergarlo tanto, y después cuando ya había una fecha que se venía de cerca, era porque los empezaron a apretar, porque el juego tenía que salir, mm. ¿cachai? Y, y después, bueno, la historia ya todos la conocen. El juego salió, no fue un buen lanzamiento, no fue un buen desarrollo, hubo muchos problemas, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, Kotor, la gente, un remake de un juego como Kotor, la gente sabe lo que es. claro, Sabe lo que se puede esperar, es tomar un juego que está hecho y traerlo, a modernizarlo, remasterizarlo, no sé, da lo mismo. El punto es que jugar con la, la esperanza de la gente con un producto así... Lo bueno, si anunciáis incluso en una plataforma grande como es ponerle un trailer de PlayStation y eso a la gente literalmente le da una le pone una expectativa, ¿cachai? Y sí. después si te tenés que bajar, puta, al final terminé haciéndote más daño a ti que a cualquiera que. Porque, por ejemplo, el juego de los piratas que anunció Ubisoft, ¿cachai? Sí, había gente que lo vio, que estuvo anunciado sea, hace como también, como hace siete, 8 años atrás, y la weá todo el mundo se olvidó y que Ubisoft lo ahora porque se filtró que estaba de nuevo en desarrollo, es como, ah oh, bueno, bacán una deuda soldada, pero nada más, ¿cachai? Ese juego podría no haber salido y a nadie lo hubiera importado. Bueno, no, no, no a nadie, pero sí no hubiera tenido un impacto si es que no sale. Claro. Es como todas las trampas del desarrollo se están metidas entre medio, ¿cachai? Y si sí, es como tú dices que al final, como prefirieron parar el proyecto, ¿cachai? Para poder agarrar fuerzas, ¿cachai? Y mejorar el estudio, mejorar las condiciones, mejor. Prefiero eso y prefiero que se cancele el proyecto antes de que volvamos a tener de nuevo casos como tú lo dijiste: si Project Red con, con lo que pasó, el clásico de Bethesda, ¿cachai? Con los Fallout, etc. Sí, inclusive el. ¿Cómo se llama? El no Man's Sky. Que... No, no, no, como está súper instaurada la idea de que la, los arcos de reacción es lo que la gente quiere, y que las empresas pueden salirse con las suyas y simplemente después, a lo largo del camino, te entregan un producto bueno. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la plata está en las preventas. sí Bueno, así es como se mantiene la industria actualmente. Y en fin. por lo mismo, muchos ya se están decidiendo eh, ser vendidos porque... Ya no dan con el abasto... Ya no dan con los ritmos... La gente tampoco ya está soportando tanta... No... Siempre, siempre, va, a haber, siempre va a haber leña para alimentar ese fuego hermano... Siempre va a haber leña para alimentar ese fuego... <ríe> leña mientras, mientras se mueva plata... La gente... Mira si, si las empresas grandes literalmente te pudieran vender el puro PNG... A un precio retail de 80 dólares... Lo harían... Créeme que lo harían... Y la única razón por la cual no lo hacen... Es que saben que si lo hacen solamente lo pueden hacer una vez... Y tiene que ser muy bueno, si no, un flop. No, ni siquiera tiene que ser un buen PNG. Podría ser como esos, esos PNG con fondo transparente, tú lo bajás y el fondo con, lo, con la grilla blanca y gris atrás. Sí. <risa> con con esto eh, con esta barrita que dice el stock. Exacto, literalmente. <risa> literalmente, si pudiera hacer eso, la gente... La gente diría, oh, wow, fondo transparente. Diablo, me engañaron. Eh. Nunca más vuelvo, solo compraré este mismo juego cuatro veces más. Uh. Bueno, esas son parte de mis noticias. Voy a leer los comentarios antes de comenzar con Metalud. Tortuga Squad no había dicho portada de Batman Arkham Vita y 360. Eh, yo estaba funky. hablando con Steam. Yo funky Mode Oye, eh, ya, voy a irme al tiro. Voy, vale. a ir, voy a ir de arriba abajo no la ordené de más penca a menos penca, así que las voy a tirar todas de una norma. Mejor aún. Mira. Eh, lo hablamos de nuevo, otra noticia que vuelve. ¿está? Y lo hablamos hace un tiempo. Y ahora viene más como una columna de opinión, más que como una noticia. ¿está? Que eh, el ex director de los estudios de Square Enix eh, Occidentales. Ya. Cuyo nombre lo voy a pronunciar mal, pero lo voy a decir igual. Stephen. Astos uh -huh. eh, mencionó que la relación con Square Enix era literalmente un desastre, en cámara lenta. Uh -huh. eh, ahora, eh, la noticia aparte por el hecho de que Square Enix has, durante este año vendió todos los ex, casi todos, si es que no todos, los estudios occidentales que ellos tenían en Occidente, principalmente los estudios de Crystal Dynamics... Eh, Eidos Montreal y eh, Square Enix Montreal. Sí. De los cuales él era fundador eh, y co-director, creo que, o co-dueño. Una cosa por el estilo. Y todos esos estudios, incluyendo las IPs asociadas a esos estudios, se vendieron por nada. Mm. Igual yo sé que decir 300 millones de dólares no, eh, suena mucho, pero en el gran esquema de las cosas es muy poca plata. Porque yo te estoy hablando de franquicias como, por ejemplo, Tomb Raider. Hitman, Deus Ex, etcétera, Que son nombres grandes. Sí. ¿Te das pero no, ¿cuál fue el problema? Y, y viendo que Microsoft compra Activision por un billón, dos billones, tres billones. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, también, lo, lo hablamos en su momento, quizás esto igual ya ma, ma corresponde más a, a leer, quizás da para mucho como para leerla completa. Pero el problema es que él claramente menciona lo que nosotros ya habíamos suspendido, O sea, sospechado. Que la idea de Square Enix, al comprar esos estudios Era poner un pie De la, la mecánica japonesa de desarrollar proyectos En occidente A través de esos estudios Ya yeah. ¿Te das cuenta? Pero con un... Eso claramente hay un choque cultural Quizá, y un choque a nivel de workflow Que no necesariamente Era algo que iba a funcionar Y que quizás todo el mundo en su momento Sabía que no iba a funcionar. ¿Te das cuenta? Mm. Porque las expectativas que tenía Square Enix. Con estos estudios. Y con la plata que se tuvo que invertir en estos estudios. Para conseguir lo que ellos suponían. Iba a ser títulos multimillonarios. Que se venderan a vender todas las monedas posibles. vida y por haber. ¿Cachai? No se cumplieron. Y al final Square Enix perdió tanta plata. Y tuvo tantos problemas. Que no le quedó otra que deshacerse de todo eso. Mm. ¿Cachai? Sí. Eh, inclusive, eh, dentro de los rumores que se estaban corriendo, es que esta venta, aparte de que era porque ya le estaba generando muchas pérdidas, era para deshacerse de. ¿De cómo se llama? De propiedades que no le correspondían porque PlayTech estaba en conversaciones con Square Enix de que podría haber sido comprado. Literalmente. So, y, sí. y para ese requerimiento, porque como es una compañía japonesa, tenía que. Deshacerse de todo lo que no era japonés. Mira, como para redondear un sí, poco sí. y no, no alargarnos mucho en el tema, que igual hay otras cosas para mencionar, pero claramente él menciona que en un meeting de negocios que había para ver lo, la performance económica de, de, de los estudios en el año 2012, Eidos, de por sí, ¿cachai?, tenía que haber generado, se esperaba que generara 65 millones de dólares. En ganancias. Uh -huh. Para el 2012. Lo cual era raro porque ellos en el 2012 no había generado ningún tipo de producto. ¿cachai? No había tenido ningún lanzamiento concreto. ¿Cachai? Y por ende, en vez de haber ganado 65 millones de dólares. Había perdido 65 millones de dólares. Había tenido 65 millones de dólares en pérdidas. ¿Pero por qué? Porque según Square Enix, ellos no generaban esa cifra. Entonces ellos habían perdido esa cifra. Y ahí uno entiende inmediatamente cuál es el problema con ese sistema del trabajo Claro ¿Cachai? Como tú, tú, no me, tú no me generaste 65 millones, los perdí ¿Cachai? Entonces eventualmente después de ese año en particular Es cuando la gente, los fundadores de los estudios empezaron a irse El gente se empezó a ir ¿Cachai? Y uno dice, pero ¿y cómo puede haber afectado eso? ¿Cachai? Literalmente es cuando en el 2018 ¿cachai? Eh, se anunció el, el Shadow of Tomb Raider. Y ese juego tiene un montón de problemas. Y sí. dos años después se anuncia el Marvel, el, el Avengers. Sí. ¿Cachai? Y a ese punto ya las cosas estaban para el pico. Igual la, la trilogía del Tomb Raider fue bien recibida. Pero claro... No. Pues, Ah, el reboot, sí, sí, ¿cachai? Eso, pero uno, de nuevo, el problema es cómo, cómo el mal manejo de parte de Square Enix y las la expectativas completamente fuera de cualquier lógica terminaron devaluando los estudios mm. y devaluando las IP, ¿cachai? Sí. Sí, y aparte Square Enix eh, para poder um, recuperar dinero, tomar muy malas decisiones, el hecho de que por ejemplo el mismo Avengers eh, no fue Crystal Dynamics que tenía problemas, no, fue Square Enix que metió la pata diciendo necesitamos recuperar la inversión, ¿cómo lo hacemos para recuperar la inversión? Me metamos multiplayer, metamos microtransacciones, metamos toda esa cuestión. Era es como Final Fantasy XIV, y en Final mm. Fantasy XIV funciona, ¿por qué no es como Final Fantasy XIV? A ver, dime. Mm. Claro, porque la aventura single, era single player, todavía vendido la experiencia single player y después cuando se dieron cuenta de que, oye, hay que meter multiplayer, Y, como, ¿sí? y oh, por eso ese okay. no, siente muy ahí raro el Ahí dice Avengers, y la gente ama, lo, lo, lo, los occidentales aman Avengers, y dice Avengers lo van a comprar y pum, listo, Ahí, así, así mm. hace plata el resto, dudoso, no me importa cómo sea, pero funciona, literalmente esa es toda la historia de Square Enix en Occidente algo así, así que, en fin oye, eh, porque Avengers no es un gacha, porque Avengers no es un gacha, pues, bueno, si hubieran podido hacer un gacha de ese juego lo no hubieran hecho, que no te queda absolutamente la menor duda oye, voy a seguir adelante con las Dale, noticias, sí, vale. no es la más porque esa era una, literalmente una cultura o una columna de opinión Sí. El siguiente es una noticia que viene de mano de lo que hablamos la semana pasada chán, chán. Que era el misterio de Nier Autómata. El gran misterio ¿Cuál fue el gran misterio? La semana pasada estábamos reportando de que en el Reddit de Nier Automata Literalmente como horas antes de que empezara el programa Alguien posteó una pregunta en el Reddit de Nier Diciendo, uh -huh. oye, pero ¿cómo entra esta, esta capilla oculta, cachai? Porque me ve uno, wey, no sé, ¿cómo se hace? Y fue como, ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿de qué estoy hablando, hermano? Ahí. A ver, manda un video. Y manda un video. Y literalmente todo el mundo en la comunidad de asociada añeros, Añero, Tomatá, Yokotaro, todo, todo, todo el mundo dijeron: ¿Qué? ¿Qué es eso? Así como el audio de voz puja: ¿Qué es eso? <risa> ¿cachai? aparentemente esta persona había descubierto un área oculta que durante los últimos cinco años nadie había descubierto y la gente explotó weón así como la... Así que... no pero es que hermano que... weón con la imagen así como pero weón tú tenés que entender que esa weón tiene que hacer la copia primera es como esa weón no existe en ninguna de las versiones que existen ni era a lo mejor es un marketing ¿cachai? para la versión de de venir ahora hermano este loco es literalmente yo cotar la weón! ¿qué pasó? y todo el mundo bueno, salió la gente a decir que esto no se podía hacer con herramienta de modding que había en el juego porque era imposible tener esas cosas. Salió la gente a desmentir que esto fuera Yokotaro. Le preguntaron en Yokotaro en Twitter y Yokotaro dice. Dijo, me gusta la cerveza y las salchichas. ¿Cachai? Y se hizo el weón y la gente dijo, esta weá tiene que significar algo, esta weá significa algo. Bueno, eventualmente durante el desarrollo de la semana, la persona que originalmente posteó esto empezó como a tirar mensaje. ...críptico. Y toda la gente dice, oh, esta weá significa algo, significa algo. Spoiler. ¿Qué creéis tú que era? <risa> ¿Era algo oficial? ¿Era, ¿Era gente troleando ¿O esto iba a llegar a algún lado? No, era troleando. Ya. La respuesta, después de estos comerciales. Oh. <risa> no, la <risa> verdad es que... Eh, ...al final resultó ser de que todo esto era, más que nada, no era un troleo sino que básicamente era una forma que tuvo la comunidad de modding de Nier Automata para eh, mostrar las nuevas herramientas de modding ¿cachai? que van a estar disponibles y que ya están disponibles para la comunidad sí. completamente gratis y todo para que puedan eh, jugar, importar assets, etc. ¿Cachai? No, y esto y, y, fue y, un streaming sí. o oh, sí, bacán sí. decepcionado porque dijeron yo que a, a un trolleo y la weá y todo el asunto eh. igual eh, lo entretenido es que los mismos jugadores eh, o sea los mismos modders en su momento habían indicado de que con las herramientas actuales que tenían no podían realizar este no, tipo de de modificaciones y claro justamente las que existían hasta ese momento hasta ese momento y bueno, todo el mundo tenía miedo de que esta weá hubiera sido también como. Bueno, no es no es, no es raro ver comunidades de modding que tienen como herramientas de desarrollo internas y que no las liberan y que juegan con los sentimientos de la gente a ese nivel. Mm. Por suerte, esto todo fue al final, fue como, wow, qué bacana. O sea, hubo gente muy enojada, porque obviamente iba a haber gente muy enojada. Pero al final todo tuvo un resultado mejor de lo que podría haber sido, porque podría haber terminado muy mal. Sí. O de esto podría volver a haber sido enterrado en la nada y nadie nunca más hubiera vuelto a saber qué había pasado con esto. Sí, bueno, el, lo, lo... El, el hype del momento, no va. Eh, Bueno, mira, la cuestión fue, lo, lo, logró ser lo suficientemente grande, como meme, que la gente empezó a poner el mismo secreto en otros juegos, como en Mario 64, <risa> en Metal Gear 3, en Doom, incluso los de id dijeron, wow, ¿Qué es este lugar secreto que mereces de la nada, weón. Yo creo que en Duker Duker 3D, etc. <risa> lo único que faltaba es que apareciera en FIFA, weón. Pero ahí ya, esa weón no me hubiera gustado que probablemente tenías que comprarlo para que se ese secreto. Muy posible. Tenías que salirte al azar. ¿Cachai? Una carta oculta tenía que darte eso. Claro. Así que, bueno, esa va a ser como una... Probablemente va a ser como uno de los hitos del año. Porque de verdad fue algo que literalmente llevó a mucha gente que no había jugado nada de Nier, incluso cinco años después con lo popular que el personaje y todo a jugarlo. Yo voy a esperar a que ¿Qué? salga la Switch para jugar en PC. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Voy a esperar que salga la Switch para jugar. Es en... <risa> <¡Qué> desgraciado. <risa> Jugando. En fin. Eso es esa era una de las noticias buenas de esta semana. La otra noticia buena de esta semana es que, al igual como estuve mencionando oh. hace un tiempo, epa, en mi rodilla. <risa> sí, va a llover, me suena la rodilla. Vaya vaya llover. No sé, cuando, ¿cachaste cuando capturó ese pescado largo? ¿Cachai? <risa> en el norte de Chile. Fue como algo, algo se acerca, algo increíble. Bueno, volvió Winamp. Oh. Finalmente volvió Winamp. ¿Qué pasó? que eh, literalmente de la nada en la cuenta de twitter que tienen ellos Winamp 5.9 fue anunciado y fue es please Candidate lo que significa que es la versión estable Retail de Winamp con muchas mejoras con muchas cosas buenas porque hasta ahora había como una versión media tránsfuga de Winamp que se había filtrado y que la gente como que ellos mismos recomendaron no usarla porque ellos no podían asegurar que las versiones que estuvieran dando vueltas por ahí ¿cachai? Fueron un problema, ¿cachai? Que fueron malware, etc. ¿cachai? Como que te instalan Unity, una hueá por el estilo. Ya, el tema bien. es que, finalmente, y como nosotros lo anunciamos en algún momento, este año, al parecer, la persona que, que decía, le decía no a todas las secuelas había y por haber, se murió. Y ahora, finalmente, tenemos secuela de Winamp, secuela de Trigun, secuela de Panty Stalking, wean. literal Va a salir una secuela de Avatar, sí. ¿cachai? Entonces, bueno, es literalmente algo que a mucha gente le dijo, oh, me acuerdo, sí. Bueno, y para la gente que lo necesita saber, sí, viene con la skin original, la cuadradita y todo el asunto. Lo cual es una tiza bonita. Había gente que, probablemente, bueno, hay gente que nació y que ya fue a la universidad en el tiempo que WinApp sacó una nueva secuela, una nueva versión. Sí, ahí, Oye. Ahí, ahí estoy viendo el video y, y, y Pátio volver a recordar el reproductor. Yo creo que aquí la gente de Paua más que nada, debe estar súper contento escuchando ese sonido característico de la llama. Sí, it really whips your ass. <risa> bueno, no sé cómo hacer la llama, lo siento. <risa> eh, comentario ahí de la voz en off de, de que vuelva la llama de Winam. <risa> ¿Qué opina <a> la funny dice <risa> no mi carne voló <risa> muchos años voy a, voy a poner voy a poner eh, para para en Winamp para sentirme oh. joven otra vez <risa> voy, voy a bajarme ese bot que podía personalizar los skins con un jpg ah. <risa> horrible oh. en fin oye de nuevo ah, ya creo que ahí ahí se acaban las noticias buenas, lo siento Ah, no, no sé qué. ¿Sabes qué? Voy a traer la otra noticia buena que hay esta semana. No, lo positiva. Bueno. Ya, ya, ya, ya, no importa. Ya, ni no importa. Sigamos en orden. Ya, Los Sims 4. Este juego que, por alguna razón, sigue sacando contenido, pero no, no en una forma bonita, sino que porque literalmente Electronic Arts lo no quiere sacar Los Sims 5. Uh -huh. Sacó un update, una nueva expansión, ¿cachai? Que es la expansión de ir al colegio. Era la secundaria. ¿Es ahí? Donde los Sims comparten este ambiente secundario y todo el asunto. Uh -huh. Obviamente, Electronic Arts, siendo Electronic Arts, libró esta expansión con problemas técnicos. ¿Y qué problemas técnicos? Que los Sims literalmente se te muy rápido. Uh -huh. ¿Ya? ah, sí. ya, pero eso igual es como chistoso porque a lo mejor dejar de jugar un rato. El, asunto. el problema es que además... No solamente se te moría muy rápido, sino que aparte empezaron a, a, como, a, a no entender lo, la, los límites de la familia y se empezaron a enamorar de tu hermano y hermana entre sí. ¿cachai? O con tu mamá. Tu sim se enamoraba de su mamá, etcétera. Oh no, y se transformaba como... una con japonesa. No, cuidado con eso. De hecho, la situación fue tan grave que, literalmente, Electronic Arts tuvo que parar los servidores del juego, ¿cachai? Y decirle a la gente que tenga cuidado, que no juegue, ¿cachai? Porque era un problema grave, o sea, tu sins empezaba como a besuquear con su mamá Y es como, ups, ¿cachai? Au, entonces, literalmente, era una wea que... Como que yo, yo me imagino que la gente, literalmente, diciendo Wow, mi sins nació hace poco, dice ahí que va a vivir muy poco Oh, rayos, ya se murió ni siquiera alcancé a matarlo En fin <risa> parece miras, meterlo, ¿eh? Se parece con lo que tenía mi celular A este momento Literalmente este. Solo que tu celular no se metería con su mamá No Algo por el estilo no. uh... En fin Cosas que pasan en los Sims Un juego que por alguna razón eh, Sigue existiendo Y bueno, por igual debe ser uno de los juegos más populares Que tiene Electronic Arts En, en, en que no involucra a patar pelotas en tocas. o agarrar pelotas o tirar pelotas eh. eso oye eh... siguiente noticia ya siguiente. se me acabaron las las transiciones no quiero hacer transiciones <risa> como, como, como Windows Movie Maker así que la voy a tirar así de una oh, yeah. de nuevo Steam sale las noticias uh -huh. pero esta vez también sale Epic y PayPal y otros sitios yeah. que el gobierno de Indonesia, bajo nuevas restricciones, eh, acaba de bañar. No acaba, durante la semana pasada bañó. Prohibió el funcionamiento. ¿Está ahí? Eh, ¿Por qué? Debido a que en Indonesia, debido a regula regulaciones gubernamentales, ¿te das cuenta? Eh, decidieron que todo el tráfico eh, que se dé por internet. De páginas que tengan servicios internacionales como por ejemplo steam o por ejemplo epic como ejemplo paypal amazon o lo que sea eh, tienen que pasar por una agencia gubernamental que las va a restringir y en otros o sea que las va a moderar ¿cachai? tienen oh. que registrarse en este sistema es como si es como si para usar twitter tú tuviera que primero logiarte con tu clave única en el registro civil ok ¿Por qué? Literalmente, supuestamente Que es por un tema de Impuestos que está viendo el gobierno De, de Indonesia Eso es como oficialmente Pero por otro lado Lo que apusa, lo que anuncia los lo usuarios En Indonesia es que es simplemente por un tema De plata mm. Es simplemente para comp comprar Y vender data de los usuarios Uf. A través de, esto, de estos sitios ¿Cachai? Y si bien es cierto, después como que las como que Paypal, que de hecho, no tengo que decirte que el hecho de no poder acceder a tu cuenta a Paypal cuando tenéis plata en Paypal, es bastante grave. Mm. Y le paso el tiro al dato a la gente, por favor, no usen Paypal como un banco, porque estas weas pasan. ¿Cachai? Es, es, ese es consejo interno también. El, por favor, no usen Paypal como banco. Paypal es para poner y sacar plata, pero no para guardar plata. El problema es que, bueno, igual sitios como Paypal, eventualmente durante la semana... Fue tanto el escándalo, fue tanto lo que la gente eh, pateó y, y golpeó y hizo ruido que el gobierno tuvo que volver a permitir que Paypal funcionara en el, durante el proceso de registro que estaban haciendo. Eh, pero por ejemplo sitios como Steam tuvieron que estar caídos por días, semanas, hasta que la gente los pudo volver a usar. Y que no funcione Steam por ejemplo implica que no solo que no podías jugar en línea, sino que no podía acceder a tu biblioteca. Claro. ¿Cachai? Entonces es grave. Sí, no, gravísimo. Sobre todo el, el dinero. De... Mira, sobre todo por el hecho de que la gente eventualmente lo único que tuvo que hacer es usar un VPN y saltarse todas estas restricciones. Mm. Lo cual no ayudaba mucho, pero está en la herramienta, por lo menos. Sí, y bueno, va de la mano con lo que está pasando un poco con lo que, con lo que pasa en China también. Mm. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora, un dato. Un dato de vital importancia, una de las primeras empresas que se sumó a, la, a estas restricciones fue Blizzard. <risa> Grande Blizzard ahí, apoyando a los gobiernos de todo el mundo. obvio. En fin. Eh, eh, es terrible, en realidad no, no, no, no sé qué más se puede opinar al respecto, en realidad más que... No hay realmente mucha información pública Vaya de lo que... Uh, de nuevo, eh, lo que informan los usuarios Que esto en realidad no tiene ninguna razón de ser Uno podría asumir que es para poder Tener mayor control sobre el e-commerce En el país Pero eh, no existe Ningún tipo de beneficio para los usuarios En respecto sí. a eso y, Igual eh, hay, hay algo similar acá No a este nivel de severidad Pero sí es el hecho de que Todas las empresas, por ejemplo, que tengan transacciones en el comercio extranjero, tienen que eh, normalizar su situación y declararse dentro del servicio de impuesto interno, porque si no podrían considerarse como pagos no legalizados y podrían incurrirse en impuestos adicionales. Literalmente evasión de impuestos. Y eso igual, eso igual pasó hace poco que pasa de nuevo, por ejemplo, con el tema de lo que estaban hablando de que. Eh, Netflix va a tener un impuesto, sí. que los influencers van a tener un impuesto... la gente que usa OnlyFans, a lo mejor podría tener que pagar un impuesto... pero eso va con el tema del IVA. Mm, sí, ¿Te das por eso es un contexto similar, pero no es lo mismo. Porque... Sí, porque aquí literalmente no es que te bloquean el sitio no. y te obligan a registrarte. No. ¿Te das cuenta? La gente literalmente, por ejemplo, en el caso de Steam... El Steam no funcionó de un día para otro... y la gente tuvo que hacer gestiones con Steam... Entre Steam y el gobierno indonesio para poder volver a restablecer el servicio, por mm. mm. lo mismo, ¿cachai? Por ejemplo, si tú vas a la lista de las empresas que están como registradas en este sistema, la mayoría son solamente empresas las tibio para poder eh, dar de alta eh, juegos de, por ejemplo, Google Play para poder vender microtransacciones. Mm. Entonces, como, eh. No, claro. el usuario común promedio no gana absolutamente nada con esto. No, no, no. Así que da, da, da para una opinión, ¿cachai? No para decir esto mismo va a pasar acá si sí, toman, toman cierta decisión, ¿cachai? Pero es, es una herramienta que los gobiernos sí. últimamente han tomado no con, muy, no con las mejores intenciones. No. Es como, es muy posible que no nos pase, pero está la posibilidad, y eso es grave. Es, no queremos llegar a eso. Eh, por no, favor, no queremos llegar a eso. Ahora, voy a dar, con eso terminé las noticias penca Ahora voy yeah. a terminar anuncios. Chan, chan, chan. Anuncios. Primero, y antes del anuncio, vamos a dar un. Eh, ¿Cómo se llama cuando uno recuerda una fecha importante? Efemérides. Efemérides. Gracias, Pato. Ya, Efemérides. Hoy, martes, primero de agosto, hace 18 años, oh. durante la Evo 2004. Daigo se enfrentaba a Justin Wong y se, se conmemora el famoso Evo Moment 37 y para la gente que no sepa les cuento Evo Moment 37, quizás probablemente uno de los momentos más memorables de los juegos competitivos y de la historia de los videojuegos en general que no están tan relacionados como no sé, por escándalos comerciales y nada, o lanzamientos de cosas es ese fatídico momento en el año 2004, donde Daigo, ¿cuál es el nombre? Daigo Umehara. Sí. Durante una de las rondas del de torneo de EVO, de Street Fighter eh, Terror, Terror Strike. le frenó el ataque a Daigo en un cuarto rodeadísimo de gente gritando, en, un ataque casi, en una situación casi imposible, y dio vuelta una partida que literalmente estaba perdida y sé que explicarlo con palabras es muy complicado pero para la gente que lo conoce, sabe lo que es y es un momento icónico literalmente icónico sí, eh, ahí coloqué el, el trailer, es, lo estoy mostrando para la gente que no entiende el contexto pero muchos lo deben conocer y actualmente es parte de la cultura de internet literalmente, ahí nace como no, no bueno, existía de antes pero es un... Hay toda una historia, hay o se han escrito libros al respecto de lo que pasó en ese match, ¿cachai? lo que implicó para ambos jugadores. Porque no solamente el hecho de que de que Daigo logró esa saña rodeada de esa gente con una calidad técnica que es literalmente casi sobrehumana, sino que además... La historia no contada es que Justin Wong, después de haber sufrido una presión psicológica tan grande como haber recibido algo así, tan desmoralizador, que es como en contexto de fútbol quizás lo hace más fácil para entender como gol en el minuto 91. Mm. ¿eh? Literalmente, se... se logró dar vuelta a la partida y clasificar. Seguir avanzando en el torneo. Claro, eh. yo creo que hubiera sido aún más épico en el relato excepto hubiera sido final pero aún así no quita el hecho de que es un momento histórico un momento recordado y que yo creo que casi nadie a esta altura salvo en las generaciones actuales no conozca en este momento oye eh, 18 años me siento ahora puede salir a tomar ese, ese momento del ego eh, Sí. Está, Oye, está, está, está, está en la misma situación que mi cuenta de, de mi arroba.com ya tiene mayoría de edad, ya conduce y ya puede tomar cerveza Pato, literalmente me tengo que salir de stream un momento pero podéis seguir todo con las noticias que quedan bueno, Están ya. Dos horas con el IVA. ya dale ahí, ahí lo sigo entonces Metaru bueno continúo entonces debido a que nos tuvo que dejar Metaru muchas gracias Metaru en todo caso por acompañarnos eh, dentro de las otras eh, noticias que tenía Metaru Es que Project L Anuncia que finalmente va a ser eh, Free to play Y un nuevo personaje Es confirmado llamado Iraloi bueno, La gente que no conozca Project L Es un proyecto que Tenía de, de luchas En lo cual tenía Personificado a varios personajes Y están siendo moderados y Al respecto pero finalmente, y creo que es un proyecto que está llevando Riot Games, el proyecto el, del título de peleas, y lo cual indica de que finalmente va a optar al mismo modelo que tienen actualmente los, los, los juegos de Riot Games, que va a ser gratuito y que van a poder todos jugar, y que obviamente eh, va a estar próximamente disponible. Y ahí dentro de los anuncios indicaban de que va a haber un nuevo personaje que ya está agregado dentro del rooster. Así que genial. Ahí tiene que justamente saludar que chuta que pasó. Sí, Metaru tuvo que salir en este momento, así que me cargo el resto. Igual no queda mucho. Así que ahí voy a cerrar con la noticia. Y finalmente eh, salió un anuncio de que Sony va a desactivar la funcionalidad de cumplidos, dar cumplidos debido a que se dio cuenta bajo estadística de que nadie lo estaba ocupando eh, así que va, van a desactivar este servicio a contar de eh, primavera en nuestro hemisferio así que van a dejarlo deshabilitado y no van a poder... <ríe> ahí tener en el momento saldo. Indica eh, de que ya no lo van a desactivar porque prefieren más gastar estos recursos en otras eh, características que están siendo desarrolladas. Y con eso, justamente eh, damos cierre a esta noticia. Pero no sin antes mencionar de que este 6 y 7 de agosto, dentro del anuncio que tenía Metallo al respecto, es que se va a llevar la Tortucón. Así que eso chicos, ya con esto damos cierre a esta edición de la Cuadrifuerza. Muchas gracias por vernos. Ahí agradezco a Metaru y a Tenecan. un Tenecan que se pudo dar una vueltita ahora. Y Metaru que estuvo en el programa pero por situaciones espectaculares tuvo que salirse. Eh, recuerden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán revisar todo el contenido que nosotros eh, hablamos al respecto con, relacionado a videojuegos a música, cine, televisión, eventos y mucho más también hablamos de reseñas de, de noticias, de artículos de interés entre otros también pueden visitar nuestras redes sociales nos pueden encontrar en paua.cl o pauacl dependiendo de la red social y recuerden visitar las redes sociales de Tenecan y Metaru, lo pueden encontrar como Tenecan o MetaruPX Soy Snow, y con esto me despido chicos, nos estamos viendo la próxima semana lamentamos en todo caso esta situación excepcional que ocurrió así que nos estamos viendo la próxima semana, muchas gracias a todos los que nos siguieron, nos unieron, y recuerden que el, el, el episodio va a estar disponible próximamente en nuestro canal de YouTube, por si no lo vieron así que eso chicos, chau chau